Los proyectos que yo quiero destacar de robótica, los que hemos hecho, internacionalmente el mejor que fue para nosotros fue la World Robot Summit, en donde trabajamos con un equipo japonés de manera internacional. Y lo innovador de este proyecto para nosotros y lo, lo mejor, lo que puedo destacar de este proyecto fue que nuestra idea de proyecto viajó al otro lado del continente y aprendimos diferentes formas de trabajar ya que trabajar con un equipo japonés para nosotros fue otra cosa porque no estamos acostumbrados a que nos digan cómo se hacen las cosas o a tener como tan estructurado la forma de trabajar entonces para nosotros fue una experiencia eh, que de verdad valoramos. El proyecto que hicimos el año pasado, obtuvimos el tercer lugar y también recibimos el premio al proyecto de mayor innovación. Ese fue el proyecto internacional que lo que quería era resolver una problemática en las escuelas que ayudaría a los jóvenes estudiantes, a los niños más pequeños de básica, pre-kinder, kinder, kinder a estudiar con una diferente metodología a la que están acostumbradas, de una forma más interactiva, con un robot llamado Pepper. De manera nacional, el proyecto que más puedo destacar que hicimos, Proyecto Invernadero. En este proyecto, todos y cada uno de nuestro equipo puso algo dentro de este proyecto, porque eh, contemplaba todo. Todas las herramientas que disponemos aquí en Robótica, eh, las usamos para crear este invernadero, un invernadero autosustentable en donde eh, iba a estar controlado el tema del regadío, de la iluminación, de la humedad de la tierra, porque lo que nosotros queremos es innovar en este taller de Robótica. Queremos que las herramientas que tenemos a nuestro favor en nuestra actualidad las podamos utilizar y... Llamar a más jóvenes a que incentiven y se motiven en también trabajar en esto, que aprovechen las herramientas que tenemos hoy en día. Y por eso nos gustó mucho estos ambos proyectos, porque pudimos eh, ver toda la gama de variedad de integrantes, todas las herramientas y las habilidades que se pueden de ir desarrollando al trabajar en equipo. Primero que nada, el hecho de estar en este taller es totalmente voluntario. Eh, ninguno de los que está aquí vino como obligado, porque este taller no, académicamente no nos ofrece nada a nosotros, porque no nos da una nota o no nos evalúan. Entonces, es totalmente abierto y voluntario. Y viene de uno querer estar aquí presente. Eh, yo pienso que... Eh, me mantuve en el equipo porque tenía la libertad de elegir las cosas que quería hacer, eh, quería ayudar, me, me emocionaba mucho la idea de tener herramientas para trabajar como cosas que habitualmente no puedo ver, eh, robots, tecnología, computadores de una capacidad increíblemente rápida. Y aparte el ambiente que se genera, como todos de manera voluntaria quieren estar aquí y trabajar, es por eso que se va formando este equipo tan sólido. Y como todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, un, al momento de hacer un, eh, un proyecto, sí o sí tienen que estar todos involucrados, porque en lo que yo soy fuerte, eh, también tengo mi debilidad, que quizás mi otro compañero lo puede complementar, entonces como todos nos vamos complementando con nuestras habilidades, vamos haciendo como una fortaleza, se nota el tiro cuando eh, uno no está, no está presente en el equipo, porque queda como una debilidad cogiendo, así como, ¿cómo lo hacemos para levantar eso? Eh, nosotros hemos hecho eh, clínicas de robótica, hemos viajado y convivir una semana entera con otros integrantes, eh, te cambia completamente, tienes que aprender a compartir, a trabajar, hay que limpiar, que hay que dividirse la comida, cocinar, entonces nos vamos formando da poco a poco un equipo sólido, ya que estamos en las mismas circunstancias y todos lo que queremos es, tenemos el mismo propósito que es mejorar, eh, quizás queremos divertirnos, queremos participar, queremos eh, trabajar con nuevos, nuevas herramientas entonces yo creo que por eso todos cuando, al menos yo, cuando salí ahora de la, del liceo volví porque quise, porque sentía que aquí podía seguir trabajando de hecho hoy vine, yo no tenía idea de esta entrevista Vine porque quería programar el robot aquí y me dijeron que lo hicieron y aproveché de participar en esta entrevista, así que aquí está totalmente abierta la invitación, las puertas siempre están abiertas a cualquiera que quiera venir y quizás único, el requisito que se nos pide es la constancia y que seamos honestos, porque un equipo en donde no hay honestidad eh, vamos a estar todos desconfiados, entonces quizás son las bases de las habilidades y de nuestros valores los que nos permiten estar como un gran equipo.